hola bienvenidos al canal hoy te contaré cómo hacer plata coloidal en tu casa y te voy a mostrar dos métodos para hacer plata coloidal en el primer método lograremos coloides de plata que eliminan hongos bacterias parásitos mejorando la piel y acelerando el crecimiento del cabello los materiales son dos barritas de plata pura o una cadena gruesa que partiremos en dos agua destilada un vaso de vidrio tres baterías de 9 volt cables dos caimanes Bombilla de luz LM612 o reemplazo, una resistencia de 150 ohm por un cuarto de watt, un adaptador jack y un plug. Los pasos son, conectar la punta de un cable al negativo de las baterías que se conectan en serie, tal cual muestra la imagen y el otro extremo con el caimán va una de las barritas de plata, luego conectas el otro cable con el caimán a la otra barrita de plata y le conectas una bombilla de luz incandescente LM612 o su equivalente que irá a una resistencia de 150 ohm por un cuarto de watt y se conecta al positivo de las baterías. Conecta el jack a los electrodos y el plug al circuito. Conecta el plug a los electrodos y el jack al circuito. Pone el agua destilada en el vaso de vidrio. Las barritas de plata deben estar separadas y no se deben tocar entre sí. Debes hacer este proceso por no más de 30 minutos, porque se vuelve tóxica por más tiempo. Ahora ya está lista para consumir una gotita por kilo de tu peso al día. Método 2. En este segundo método lograremos plata iónica. Toda la plata sale del ánodo, que es el electrodo positivo, como iones, que son átomos individuales que les falta un electrón. Ellos llevan una carga eléctrica positiva debido a la falta de ese electrón. Sin embargo, algunos de ellos pueden conectarse y compartir un electrón en su anillo exterior. Cuando esto sucede, se bloquean y ya no llevan carga eléctrica. Luego se llaman coloides, que son un grupo de dos o más átomos. Los iones se disuelven en el agua. El agua se vuelve conductiva debido a los iones. Esto hace que el flujo de corriente aumente y, como consecuencia, los coloides de plata, que son partículas, comienzan a aumentar de tamaño atrayendo más iones a sí mismos, como una bola de nieve creciente. A medida que se extrae más plata del electrodo positivo, que es el ánodo, el proceso se acelera hasta que uno tiene que parar el proceso porque las partículas de coloides se vuelven tan grandes que comienzan a caerse de la suspensión. También reflejan la luz y el primer color que se ve es el amarillo este efecto se llama aglomeración debes separar rápidamente los iones entre sí para que no se compartan un anillo de electrones esto se hace agitando el agua para dispersarlos los iones son tan pequeños que no se pueden ver en el microscopio también tienen la capacidad de iniciar el crecimiento de células madre, lo que lleva a una curación rápida. No es recomendable poner sal al vaso de agua para acelerar el proceso de conductividad, ya que esto produce cloruros y lo que queremos obtener es iones de plata. Aquí les muestro el circuito para hacer la plata más fina en iones. Los materiales son, un diodo N4148, dos resistencias, una de 430 ohm por un cuarto de watt y otra de 43 ohm por un cuarto de watt, un circuito integrado LM334Z, tres baterías de 9 volt, dos cables, dos barras de plata pura al 99%, un adaptador jack y plugs, agua destilada, vaso de vidrio. El procedimiento. Conecta las tres baterías en serie. Conecta el positivo al circuito integrado. B+. Conecta otro cable desde la pata R para que salga a las resistencias. Conecta la resistencia de 43 ohm por un cuarto de watt y llévalo al B-. La otra resistencia de 430 ohm por un cuarto de watt, conéctala al diodo 1N4148, que estará conectado al ánodo de plata. Agrega... El plug a los electrodos y el jack al, al circuito integrado. Luego la otra barrita de plata que es el cátodo, conéctala al negativo de las baterías con un cable. Pon el agua destilada en un vaso, espera no más de 30 minutos y guarda el agua en un frasco oscuro o en un lugar donde no entre la luz y esté lista para consumir. Este ha sido el tutorial para crear plata iónica y coloidal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.